Esto es Pasa Conduce, Noticias Tunes Y te contaremos las noticias más asombrosas de esta semana Y arrancamos hey. Bueno, empezando estas noticias Te contaremos que los pitufos regresaron a la pantalla chica Ya que tuvieron varias versiones en el cine según los creadores y según el presidente de CBS, están realizando esta animación para reunir nuevamente a las familias y tener un público más variado. Esperemos esta animación en el 2022. La aclamada serie de animación Tuca y Berti, regresa para una segunda temporada rescatada por Adult Swim y cancelada por Netflix Esperemos que sea una segunda temporada más interesante puesto que en la primera nos dejó un cliffhanger muy bueno Tenemos que regrese hey. Para los que no son de Estados Unidos, los Peabody Awards son los premios más importantes de la televisión y de la comunicación en los Estados Unidos los ganadores de esta categoría por mejor comunicación o mejor mensaje son los Simpsons por tener la mejor animación y tener historias frescas. El segundo premio se lo llevó una serie de animación producida por Atomo Networks llamada Molly, que cuenta la historia de unos padres los cuales eh, administran un hotel. A través del sitio conoceremos un poco de la historia norteamericana o de los indios norteamericanos De su cultura y de cómo vivían en esa época Este premio se lo llevó gracias a que un 20% de las personas están muy interesadas en estas historias Y interesadas un poco de la cultura norteamericana Esa noticia es muy sorprendente Pues dos series de animación basadas en dos cómics Llamada Living With That y Kid Looking Dos eh, series regulares de cómics saldrán a la televisión Bueno, esta productora europea con varios animadores a nivel internacional Estarán produciendo estas dos series de animación Esperemos que esta serie llegue a Latinoamérica y varias partes del mundo hispano hey. Esta noticia es sorprendente, como la sorprendente Hombre Araña Sacarán su secuela, que es Into the Spider-Verse 2 la cual se estrenará en el 2022, uno de sus animadores confirmó que están en producción, se estrenará eh, a mediados o a principios de año. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. También recuerden seguirme a mí como Viendo Cine. Y nos vemos en una próxima oportunidad, esto es Viendo Cine. ¡Bye, bye! bye.